Ya paren con su añade fena al minero, no dan risa, dan pena, todo el rato jijijija, pareces mongolo, eso es lo único que pareces, no das risa, das pena.